porque el viernes vamos a dormir a mi gatita porque tiene una enfermedad que le ha llegado muy fuerte y como que ahora está coja, le duele la barriga y todo, no come, no bebe, no caga en la cajita de arena porque le, porque las piedritas le hacen daño a las patitas, tiene la boca, la cara la cara que parece porcelana y que se la han partido y pues bueno, que trato el día lamiéndose de lo que le duele, es F en el chat y... Pues bueno, le dieron tratamiento, pero no funcionó absolutamente nada. Le dieron la dosis más alta. Tampoco. Y la verdad es que lleva, lleva muchos años desde que la, desde, la, que la tra, desde que la trajeron al mundo. Desde la, que la trajeron al mundo. Pues eh, llevamos muchos años sufriendo con esto y vamos a hacerle que pare. Porque ahora está peor. cojea le duele todo. No puede ni moverse y... ...que vamos a hacerla dormir este viernes... ...y pues estoy un poco destrozado ...bueno, ahora no, ahora no... ...ahora estoy más, más feliz porque me estoy dando cuenta... ...de que la gata está sufriendo... ...y quiero que ya acabe su sufrimiento... ...pero tampoco quiero que se muera... ...entonces una... ...un deyabú muy raro... ...no sé si vu es la palabra correcta... ...pero me da igual... ...pues bueno, que la van a dormir... ...y fin... ...y pues... ...hoy tenía planeado hacer una especial navidad... Que lo he intentado con un juego, pero de pronto me di cuenta de que OBS Studio estuvo grabando la nada y me quedé sin juego. Entonces lo he eliminado porque quiero jugar a juegos que no conozca, no juegos que yo ya conozca. Así que bueno, pues bienvenidos a este especial navidad y hoy vamos a jugar a juegos de navidad. Bien ya, estamos de... Bien ya estamos de vuelta y con el juego del especial navidad aunque no tenga nada que ver con navidad En, en este caso el juego es chino pero lo jugué hace mil años y no me acuerdo absolutamente de nada Pero pff, recuerdo un poco de que antes en lugar de llamarse frío se llamaba merendam Ahora lo han cambiado a frío y lo he puesto en, en un tono en plan está ahí congelado bueno está bien no me acuerdo de nada <risa> eso es la pena ojo es cuando era muy chico cuando era una hormiguita cuando me regalaron mi primera y yo ya estaba jugando esto nunca me lo he llegado a pasar entero no me acuerdo de nada va a empezar juego a nivel normal vale la cinemática donde la tía estaba enferma no sí me acuerdo de hecho, sí me acuerdo más o menos. Luego de la conversación, del juego, de la... No me acuerdo absolutamente nada. Lo siento que no puedo jugar contigo. ¿Eh? Quédate quieto, voy a llevar algo de comida. Uh -huh. ¡Coño! La vera! Vale, acabo de comenzar, ¿no? Uh -huh. Porque está cochado, está enferma, vamos a jugar Te he dicho que no quiero jugar con... No, no de igual ¿Tú, ¿Tú quién eres? Sentirás mejor si nos invertimos juntos de verdad... Sí eh, por supuesto, mi amigo también te está esperando Claro, ¿en quién vas a confiar? En tu buena hermana O amiga O quien puta seas Que antes quería jugar contigo Pero luego dijo, no, estás enfermada No vamos a poder jugar O vas a confiar en esa extraña, tío Oye, niña, no puedo ir más allá Mi hermano se preocupará por mí Mentirosa Dijiste que ibas a jugar conmigo ¿Dijiste que ibas a jugar conmigo? ¡No! ¡Oh, no! Vale, qué cambio más brusco. Ay, me gusta esta pantallita. No, eh. Ca callémonos. Salvar juego. Voy a salvar porque ahora mismo seguro que. Oye, hay muchas opciones. Ah. ¿Qué quiere dejar? Clear un loque, un loque. Yo me creo. Yo quiero. Este No me anda como mi abuelito. Ay, ay, vamos ay, Vamos, corre, perra Más no, bueno, que anda menos no, no, no, no a... Ah, no pero, qué? haces? Sí, entonces, por aquí Hay una roca Algo está brillando bajo la roca, pero no puedo sacarlo Porque la roca es demasiado pesada No me facas, eso lo saco yo con el dedo niñite Y no voy a decir No lo puedo sacar porque es una niña ay, no, Carmen Están que yo, mucho más fuerte. o no voy a sacar temas feministas, tío. No puedo pasar por aquí a de los escombros del edificio Vale, voy a decir... Podría ir por la izquierda, por el huequito, por huequitos, porque yo soy muy trepante. No sé, yo es que... No sé, chicos, I don't know. Va, corrámonos. ¡Métete! Eh, malo, Pero... Pero tradúcelo. Algo lo he puesto en español. Hay una caja con una pequeña caja. Creo que hay algo en su interior. No me digas. En todas las cajas siempre hay algo en su interior. Me da gracia la cara de rata que tiene. Espera, muéstrate. Mira qué cara de rata. <risa> <risa> <risa> <risa> uh. Madre mía, ha retrocedido de la forma más rápida que yo. Te has caído. Um, a investigar. Ahora estoy como más activo. Porque antes estaba mi padre durmiendo, pasaba esto, pasaba lo otro. Me cuento cuando me voy a alargar de aquí. Solo faltan 6 miserables años para alargarse. ¿Vale? Oye, y ahí hay un cuadro de un joven, de un chino, de BTS, no sé. O un pequeño easter egg que ha decidido poner el creador. ¿Pero por qué? ¡Fóllame a la verga! Pero... ¿Por qué no me lo sustituirías? Yo, yo, yo, Va, bueno, estás viva. Va, abre la puerta. Es que estaba escuchando ¿no? una respiración, pero era la tía. ¿Hola? Nada, no te pide nada, te dice. Bueno, mejor me quedo callada. Uh -huh. Esto, esto es como una escuela, ¿no? No, es como un hospital, un. No lo sé. Pero es que tengo. ¿Sí? escuché Pa. Pa. No sé, creo que. O son mis auriculares que van como una mierda. Es demasiado alto para. No, espera, dilo, dilo, dilo. He demasiado alta para que salte. Voy a encontrar una manera de ir por este camino. De ir por la ventana. Madre mía. Chinos versus el traductor, ¿quién gana? Nadie. Todos han perdido. Es que Alberto ya está empezando a decir cosas. Se está empezando a alterar porque tiene miedo. Hay algo en el alcantarillado, pero es demasiado profundo para alcanzar. Para alcanzarlo. Añádele lo Había una academia de música en el segundo piso Vale, entonces es una escuela eh, ¿Hay alguna forma de conseguirlo? No Bueno, es de cristal co Cogerías algo y yo y Yo lo partiría porque vosotros sabéis que a mí Bueno, no lo sabéis No lo he contado nunca, pero a mí me encanta Romper cristales, hacer clas, clas Y partirlos Transformarlo en mijitas chiquititas Después de haberme lo cargado y me pongo a llorar porque me lo cargué Oye, ahí hay un palito no no, no. It, no, no no, no, nada Que si no sabía que se hacían con el <Bear claritos> tren Me he puesto súper nervioso Vale A la faca Vale, estoy acojonado Bueno No muy acojonado Oye, por aquí era Sí, por aquí y aquí estaba esto. Ahora sí. Méteselo. ¡Pum! ¿Y ahora? Hay palillos. Hay palillos chinos. Tía, amiga mía. Querida amiga mía. ¿Ves la mini rejilla que hay allí en la fuentecita? ¿Cómo lo vas a pasar con los palillos? Tú. Vosotros miren. Ahí. Lo ha pasado mágicamente. Y una llave no puede caber ahí. O sea. Para ser... Eh, es para ser Wonder Woman. No, pues esto no hace. Tiene que aparecer algo de acción. O sea, quiero un poquito de acción. Bueno, continúa. Ya vas a paso lento y encima estás calva. Eres como mi Barbie. Le falta medio pelo. Le Me sigue dando gracia. La cara de ratita. No, en serio, es que había unas muñecas de tamaño gigante que se llamaban. Que se llamaban las, las ratitas. No sé qué, no sé qué putas. Eh, creo que era de una youtuber. Bueno, pues que tenía la misma cara. Por eso le llamo ratita. Bueno, que nos hemos ido por aquí. Una bomba de demolición. Vamos, señorita manca. Te lo dije. Vale, ¿eso cómo te ha entrado en tu bolsillo? En serio, ya es otra con bolsillo de doraimo Corre. What the fuck? ¿Qué? Oh, no, no, no. oh, mira, One-chan oh, no, Ah, tú, mira. ¿Qué significa los números del interrupto? No se pregunten por qué hice cómo hice esto. La, el internet ayuda a todos. Hay un objeto brillante, pero necesita alguna moneda. Y comienza los problemas de verdad. Ah, mira. Los chinos son los mejores. ¡Coge la llave, de perra! Una nota y una clave. No tengo ni idea de lo que dice, pero me da igual. Chakshan, Abre. Vamos, pasa? Corre. Vale, prepárate que es probable que te encuentre un bicho muerto. Me paso por la braga. ¿Qué? Ya no hay juguete que funciona. No, ya no más notas que ya he jugado demasiado juego con nota. ¿Qué está usando? Ahora puedo pasar por aquí. Eres una bruta, ¿eh? ¿Por qué no hiciste eso con esto de cristal, tío? Que lo podrías haber cargado. Te lo podrías haber destrozado al revés. Mano, hija de puta. Tío, esa es la mano. La mano de lo de la familia Adams. La mano de la familia Adams. Yo no sé cómo se llamaba. En un lugar que una vez fue lleno de música y ahora está lleno de hongos. Mira. Buena traducción. Pero, ¿y este tío quién es? Bueno, me da igual. Continúa. Wall of Second Music. Me da igual. Ah, me he perdido. No, en verdad no me he perdido. Sé por dónde ir. Pero no sé dónde entrar. A ver No, no, no Tengo los alicates Y perdón por Ese pequeño corte Ahora mismo estoy un poco desorientado Es porque Ay, ha venido mi padre Bueno, da igual Da igual eh, Ahora puedo ir al siguiente edificio Siguiente pesadilla, tío Bueno, a esto No, una Ay, no, una guardería Ay, no, esto es lo que más odio de todo Va, pues tiro esto, toma pénfigo. Y llevo el cuchillo. Coño, ¿eso qué es? Parte izquierda, tijera para cortar el CP. Ah. ¡Sí, game, toma. Escucho algo, escucho algo. Me da igual, entra, entra, entra, entra, entra. Estoy cagado de miedo. A ver, ay, hay algo. No. Joder, estos putos maniquís. Cago en su muerto. El maniquí está bloqueando el camino hacia el sótano. Tengo que buscar una manera de deshacerme de él. ¿Se te ocurre algo mejor que pasar por el lado? Y, o pegarle un, un patadón. Es que están colgados, tío. Están colgados en plan... Uh, te doy miedo. Pero, pero no se planeaban que tú cogieras y dijeras... Oh, no, el camino está bloqueado. O sea, se han quedado... What the fuck? Bueno, ¿qué tiro? tiro esto. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo. Dale like y suscríbanse a mi canal. No olviden darle a la campanita para, para recibir todas mis notificaciones y compartan el vídeo. Nos vemos en la próxima. ¡Adiós!